Jean-Pierre Anaya, nuestro invitado. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. tardes. jean días, Anaya, bien. internacionalista, amigo de la casa. Eh, yo decía, por cierto, eh, el, el, el Venezuela recogió inclusive firmas, millones de firmas. Fueron a los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo sigue afectando eh, este decreto? ¿no? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se traduce? ¿Qué afectación tiene sobre la vida de los venezolanos? Bueno, fíjate tú, ¿qué, qué, qué, qué pasa con el decreto Obama? El decreto Obama es una instrucción... Que, que el presidente de los Estados Unidos le da a todo su a todo el Estado norteamericano y a las instituciones que dependen de él, personas, empresas, de que consideren que hacer negocios con Venezuela es un alto riesgo. Solamente porque una entidad, sea venezolana, sea una persona natural, sea una empresa, esté uno relacionada con el Estado, ya es considerada de alto riesgo. Con la simple existencia del decreto ya le exige más pasos a cualquier eh, empresa o entidad venezolana para hacer cualquier operación financiera, cualquier operación bancaria. ¿Qué, ¿Qué nos ha significado eso en la práctica? Luego con todas las medidas adicionales producto de, este, de, este, de, este, de esta orden ejecutiva, que Venezuela ha quedado en la práctica fuera del sistema financiero internacional. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, PDVSA van, eh, tiene una venta de petróleo. Venezuela no puede utilizar el sistema financiero internacional para cobrar ese petróleo. Un cliente de PDVSA no puede utilizar el banco para hacer una carta de crédito, que es un instrumento de comercio internacional de, de uso diario, a favor de PDVSA. Una compañía de seguros no puede fletar un buque que... No puede, ...no puede asegurar un flete de un buque que transporte petróleo de Venezuela. Y así, o sea, básicamente nos va dejando fuera del sistema financiero internacional. PDVSA, al no poder materializar las ventas, no tiene ingresos. Al no tener ingresos, tampoco tiene garantías de cómo va a pagar un crédito. Necesitamos comprar un taladro, no podemos realizar la operación del taladro. Y eso va afectando los ingresos del Estado. Ahora, a partir de allí se han sacado toda una, una gran cantidad de normas adicionales que aumentan ese riesgo en las, diferentes, en las diferentes oficinas. Cuando cualquier persona venezolana va a realizar cualquier operación, así sea una persona natural que va a abrir una cuenta en cualquier banco, solamente por el hecho de ser venezolano ya te piden información adicional. ¿Por qué? Porque el simplemente hecho de ser venezolano, de acuerdo a esta normativa de los Estados Unidos, te convierte en un riesgo adicional. ¿Vamos a importar eh, por la vía privada cualquier cosa? Pues no, pues, te, te dificultamos la, las acciones. ¿Vamos a realizar cualquier otra actividad? ¿Una aerolínea quiere volar a Venezuela? Pues tiene que someterse y pedir una licencia. Porque esas son las licencias. Sí. Las licencias son autorizaciones que el gobierno norteamericano le otorga a sus empresas en función de sus intereses o de cualquiera otra que sea la cosa para operar en Venezuela. Ahora bien, eh, eh, eh, es un tema importante lo que usted plantea, porque hay gente que dice, que todavía inclusive dice, no, mm. ese decreto eh, o esas sanciones afectan es al gobierno o a unas personas, pero me está diciendo también y me está señalando mm. que también afecta ese capital privado quizás de una empresa. Claro, porque, porque el, decreto que, el decreto que dice, el decreto establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, esa es la frase mm. que... Que, que nos queda. Entonces, cualquier cosa relacionada con Venezuela va a ser sometida a sospecha. O sea, por el, simple, por el simple hecho de ser venezolano, ya tú eres sospechoso. Luego vamos a averiguar. Pero eso ya te hace que sean pasos adicionales. Y en los negocios internacionales, pasos adicionales son mayores costos, son mayores tiempos. Si yo tengo un proveedor de Venezuela, soy un comprador de cualquier materia prima, y tengo un proveedor que me lo está ofreciendo desde Venezuela. Y tengo otro proveedor que me lo está ofreciendo desde cualquier otro país que no esté sancionado. Cuando yo voy al banco y le digo, no, mira, yo quiero comprarle a este proveedor venezolano, el banco me va a pedir documentos adicionales porque el banco se tiene que asegurar que no estemos dentro de las sanciones. Cosa que no pasa con otro país. Sí. Con un país que no está sancionado, el banco dice, va y este proveedor es de cualquier otro país. Vamos, vamos, entonces... El que quiera hacer negocios de Venezuela, desde, desde Venezuela le va a costar mucho más por el hecho de esa interpretación del, del decreto Obama. Ahora bien, eh, dos cosas. Este, este decreto lo emite Estados Unidos. Uh -huh. eh, este decreto... ¿Se renueva automáticamente? Eh, ¿Qué potestad tiene el presidente de los Estados Unidos para derogarlo? Debe, ¿Debe pasarlo al Congreso? O sea, ¿cómo es ese proceso para entender un poco? Bueno, el decreto todavía está en el estado de um, orden ejecutiva. Es un, es, un, es un decreto del Poder Ejecutivo okay. que eh, va, a, um, va a, a ordenar a todas las instancias del Poder Ejecutivo. Eso no sin, significa que en teoría, o por lo menos en el marco de la legalidad, está en potestad del presidente de los Estados Unidos derogarlo. No Obama. pasa por el Congreso. No pasa por el Congreso. Este caso es distinto a, al caso de las sanciones contra Cuba, que sí eh, existe una ley que limita la potestad del presidente de, de, de, de, de revocarlo o no. En el caso del decreto de Obama, sí... Es posible, por supuesto, en el sistema de pesos y contrapesos que existe en Estados Unidos, sí es posible que el Congreso le indique que eh, derogue ese decreto, pero básicamente estamos hablando que es una potestad ejecutiva. Ahí hay, hay, hay un intento de, de ley, que los norteamericanos la llaman sádicamente la ley Bolívar, que sí pretende limitar la capacidad del presidente de hacer eso, cosa que hasta ahora no ha... No está ocurriendo. A, a, ahora bien, eh, es, es de Estados Unidos, pero también afecta a eh, otros países. Es decir, de la Unión Europea o simplemente... O como, por ejemplo, si vemos el avión de Entrasur uh -huh. viajó a, a Argentina y ahí, bueno, se quiso eh, hacer una acción extraterritorial. Uh -huh. porque afecta también o tiene incidencia en otros países eh, que, en, que o en otras eh, latitudes que no son Estados es que Unidos? Es que es... Eh... Tiene efectos extraterritoriales por la posición de ventaja que tiene Estados Unidos en el sistema financiero internacional. ¿Qué ocurrió con Entrasur? Habían empresas eh, proveedoras de combustible en Argentina que tienen intereses en Estados Unidos. Eh, ¿qué, qué, básicamente, ¿qué significaba? ¿Cuál es la advertencia? Tú, en una empresa, qué sé yo, cualquier empresa que esté en Argentina... Si le vendes gasolina al avión de esta empresa venezolana, yo voy a ir contra tus activos en Estados Unidos. Contra sus cuentas en Estados Unidos, contra sus oficinas, sus edificios, cualquier cosa que tenga eh, esta empresa en Estados Unidos, Estados Unidos puede ejecutarla. Por supuesto, la empresa pero, eh, temiendo, porque eso es lo que hacen, una, una, una acción de amedrentamiento, temiendo por sus acciones... Ellos, eh, ellos restringen la venta, de, de, que fue lo primero que ocurrió, que restringen la venta de gasolina al avión para cuidar sus, sus, sus, sus, activos, sus activos allá. ¿Qué, qué similitudes mm. o qué diferencias hay entre estas sanciones con las, por ejemplo, puestas a Rusia, con las, por ejemplo, puestas a Irán eh, o a Cuba, por ejemplo? Bueno. De Cuba ya nombré, ¿no? De Cuba ya estamos hablando de una ley que, que limita la, la, la, la, la sanción. Con, con Venezuela, eh, lamentablemente, el aspecto o la interpretación de las sanciones es mucho más amplia. Con Irán, con Rusia, se han. Se han bueno, principalmente con Irán se han hecho, hecho, hecho listados. Y con con, A ver, primero con Rusia eh, se está haciendo en un, en un entorno de que ellos consideran que Rusia es un enemigo estratégico, en un conflicto uh -huh. bélico y están tratando de efectivamente de cerrar claro. todas, esta, todas, estas, todas, estas, uh, todas estas sanciones para secar la, la, los intereses rusos. Con Irán sí existe la, la supeditación de las sanciones a un proceso de negociación bilateral. ...que es algo que no está planteado en Venezuela. Y tenemos que ir al principio, ¿qué son las sanciones? Las sanciones son una herramienta de política exterior norteamericana... Estados Unidos la está decidiendo sobre la base de sus intereses. Ahora, ellos son los que están decidiendo eso. Con Venezuela no están sometidos a ningún proceso de negociación. Nosotros no estamos hablando con los que están promoviendo las sanciones. Nosotros estamos hablando con funcionarios que se prestan a dar la imagen como que si las sanciones son de ellos. Pero la oposición no tiene nada que ver con las sanciones. La, la oposición va mañana a decirle a los Estados Unidos, levanten las sanciones, y los Estados Unidos les va a decir no, porque ustedes son unos simples peones que no tienen ninguna decisión. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser, ya para ir cerrando, la estrategia, la salida que, que hay en torno a esto? Porque El gobierno ha dicho, mira, no seguimos porque finalmente ustedes además no cumplen, se comprometen con algo y, y no lo cumplen. Mira, ya tú planteabas que la oposición no es el deseo. Te decisor. voy a decir una respuesta sencilla con eso. El Código Penal es bastante claro en qué es lo que hay que hacer con las personas que agencian ante potencias extranjeras en contra de los intereses venezolanos. No hay un espacio de negociación, tenemos que ...romper con uno de los más grandes obstáculos que nos ha impuesto el, el, la, las sanciones... ...y que lo ha dicho el presidente varias veces, que es ese bloqueo mental que muchas veces tenemos. A ese, a ese bloqueo norteamericano tenemos que pasarle por encima, trabajando, innovando, haciendo muchas cosas. Si se da algún espacio de negociación con los Estados Unidos, pues ten, tendríamos que aprovecharlo, pero con los agentes... Vamos a remitirnos a lo que hizo el Código Penal, que es lo que hay que hacer en estos casos. Bueno, agradecido, Jean-Pierre. Jean-Pierre Anaya. Muchísimas gracias por la invitación. Internacionalista, bien importante este tema, poder tener una visión más amplia ¿no? de la situación que se está presentando con este decreto que ha sido recientemente renovado, extendido por el señor Baracoma, presidente de los Estados Unidos. Hacemos una pausa, ya venimos, no se parte.